Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos qué onda? Bueno, este nuevo mes vamos a, a indagar por ciertas cuestiones y voy a tratar de ser lo más breve posible en cada video simplemente para que te lleves la idea una frase y, y puedas eh, analizarla o, o ver ejemplos acerca de ella el tema clave absolutamente para todo es la confianza la confianza en uno mismo el saber que va a poder trabajar, que va a poder avanzar en conocimiento en acciones respecto de las metas los objetivos y los sueños y es algo esencial así que Vas a tener dos videos por semana este mes de junio y en esta primera entrega vamos a hablar de lo que es la confianza, digamos, ¿cómo decirlo? La confianza se construye a través de la fortaleza, la fortaleza tiene que venir obviamente de, de la persona, del espíritu, pero sobre todo de la mente de lo que pensamos, entonces allí crear la gran fortaleza para que podamos creer en nosotros mismos, si nosotros no creemos en nosotros mismos, mismas, mismas ya sabes que, que me refiero a todos, eh, no vamos a poder avanzar eh, y, y nuestra autoestima, todos lo los pasitos que demos van a quedar como estancados en ciertas instancias donde se dispersan, no va, quedan ahí no van hacia ninguna parte. Entonces, a veces no nos damos cuenta y hay un montón de personas que por ahí nos dicen qué bueno esto, qué es... Y, y nosotros, ni nosotros lo creemos. <ríe> Quizás por, por viejas creencias, porque... No, digamos, vuelvo a reiterar, no, no hemos aprendido eh, de la forma más constructiva eh, nuestras enseñanzas, o bueno, al menos las de mi época, han sido en base a la competencia, ¿no? Es algo que, la verdad, no estoy de acuerdo, eh, porque... Yo creo que la competencia es con uno mismo, pero bueno, sin embargo, he vivido ese tipo de competencias aún no hoy, lo sigo viviendo de alguna forma, eh, del que tenés que ser mejor que el resto, tenés que ser mejor. O sea, uno tiene que ser mejor por uno mismo, una misma, una misma. Eh, porque el trabajo es con uno. Y entonces... Después pensamos y recalculamos por qué las cosas no van así, no van así, Y la realidad es que si no estrechamos lazos, no hacemos fraternidad y, y nos alegramos porque al otro le vaya bien o porque el otro tenga tal, tal talento o, o tal eh, cuestión positiva, eh, ¿por qué nos habría de ir bien a nosotros? Es algo en lo que no pensamos, desestimamos esta cuestión, quizás un, un poco más eh, psico, pero <coughs> yo creo que es fundamental. Esto es una gran red, digamos, de alguna forma, la humanidad, eh, y, y creo que podemos hacer mucho por el resto, en principio trabajando con nosotros mismos. Eso implica un montón de cuestiones, <ríe> obviamente conocernos, la parte A, la parte B, días buenos, días no tan buenos, en fin. Construir tus pensamientos positivamente, esto no, no quiere decir que digas, ay, todo es color de rosa, todo... No, no, porque no es así, pero construir esos pensamientos, esa fortaleza mental de saber que vos podés hacer las cosas independientemente de que quizás algunos vengas, vengan y te digan que no, que no podés, que se te rían, que te mandan el hate, lo que sea. Eh, porque vos puedes? O sea, mmm, si te pones a hacer las cosas, vas a lograr las cosas, sin lugar a dudas. Eh, lo único que no vas a lograr es aquello que no intentás. Eso, seguro, o sea, por default. Pero sí vas a lograr las cosas si le pones manos, si le pones garra, si le pones las ganas y sobre todo el corazón, no eh, si lo haces genuinamente. Así que, punto número uno, crear una fortaleza mental que te permita creer en vos mismo, hacer tuya esa confianza de que podés hacer las cosas de que podés lograrlo. De que podés hasta sorprenderte con cosas nuevas y descubrir tu persona hacia el camino de los sueños y hacia quién sos verdaderamente. Así que nada, te mando un beso enorme. Abajo en la cajita de información, ya tenés todas mis redes, contactos y demás. Anda por los sueños y vamos, eh, vinimos a cumplir un montón de objetivos, pero sobre todo, y lo primerísimo de todo lo que vinimos a hacer es hacer quiénes somos. Besos, te quiero.